El tiempo presente en español. Presente de los verbos irregulares. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección tú podrás, uno, Reconocer la conjugación irregular de algunos verbos muy comunes con un cambio en la primera persona del singular, solamente la letra G. 2. Reconocer la conjugación irregular de algunos verbos muy comunes con el cambio de la letra G en la primera persona del singular, además de otros cambios de forma irregular. La conjugación de los verbos irregulares. Los verbos irregulares. Hay diferentes verbos irregulares en español que se podrían clasificar en varios subgrupos para facilitar su estudio y aprendizaje. Los siguientes verbos tienen un cambio irregular en la primera forma del singular, yo. Presta atención a la letra G. Estos verbos irregulares se deben aprender de memoria. 12 verbos irregulares Lista de verbos irregulares Algunos verbos irregulares tienen un cambio en la primera persona del singular. Presta atención a la letra G. 1. Caer, yo caigo. 2. Decir, yo digo. 3. Hacer, yo hago. 4. Deshacer, yo deshago. 5. Poner, yo pongo. 6. Disponer, yo dispongo. 7. Proponer, yo propongo. 8. Salir, yo salgo. 9. Tener, yo tengo. 10. Traer, yo traigo. 11. Valer, yo valgo. 12. Venir, yo vengo. Caer, yo caigo. Tú caes. Él, ella, usted cae. Nosotros, nosotras caemos. Vosotros, vosotras caéis. Ellos, ellas, ustedes caen. En mis sueños, yo siempre caigo al vacío. Decir. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, ustedes dicen. Yo siempre digo la verdad. Hacer. Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace. Nosotros, nosotras hacemos. Vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Él hace la tarea muy rápido. Deshacer. Yo deshago, tú deshaces, él, ella, usted deshace, nosotros, nosotras deshacemos. Vosotros, vosotras deshacéis, ellos, ellas, ustedes deshacen. Yo deshago lo que tejo si está mal hecho. Poner. Yo pongo, tú pones, él, ella, usted pone. Nosotros, nosotras ponemos. Vosotros, vosotras ponéis, ellos, ellas, ustedes ponen. Yo pongo las flores en el jarrón. Disponer. Yo dispongo, tú dispones, él, ella, usted dispone. Nosotros, nosotras disponemos. Vosotros, vosotras disponéis. Ellos, ellas, ustedes disponen. Yo no dispongo de mucho tiempo. Proponer. Yo propongo. Tú propones. Él, ella, usted propone. Nosotros, nosotras proponemos. Vosotros, vosotras proponéis. Ellos, ellas, ustedes proponen. Nosotros les proponemos un buen negocio. Salir. Yo salgo. Tú sales. Él, ella, usted sale. Nosotros, nosotras salimos. Vosotros, vosotras salís. Ellos, ellas, ustedes salen. Ella sale de su casa muy temprano. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Nosotras tenemos mucho dinero. Traer. Yo traigo. Tú traes. Él, ella, usted trae. Nosotros, nosotras traemos. Vosotros, vosotras traéis. Ellos, ellas, ustedes traen. Usted trae buenas noticias de mis hermanos. Valer. Yo valgo. Tú vales. Él, ella, usted vale. Nosotros, nosotras valemos. Vosotros, vosotras valéis. Ellos, ellas, ustedes valen. Más vale pájaro en mano que cien volando. Venir. Yo vengo. Tú vienes. Él, ella, usted viene. Nosotros, nosotras venimos. Vosotros, vosotras venís. Ellos, ellas, ustedes vienen. Vosotros venís a visitarnos todos los días. La conjugación de los verbos irregulares. Resumen de esta lección. Presente de los verbos irregulares.